Hemos venido de Wimas, estamos eh, participando en un taller de empleo, eh, hemos venido todos los compañeros un poco a sensibilizarnos si cabe un poquito más, eh, a, a empaparnos un poco más de, de, de lo que rodea todo esto, ¿no? porque sinceramente hablando por mí antes de llegar a este taller mi, mi concienciación al respecto era prácticamente nula. Y, y bueno y también pues a echar una mano, a ver qué podemos, qué podemos colaborar y, y, bueno, pues estamos encantados de estar aquí, la verdad. ¿Qué se estudia en el taller de empleo? Eh, atención eh, sociosanitaria, mm, tanto en instituciones como en domicilios. Bueno, tenemos un equipo absolutamente maravilloso. Eh, hay trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogas y nos están enseñando un montón de cosas y bueno, pues... Qué bien Loreto, muchas gracias, me alegro y siempre ese municipio como es el de Aguimes que lucha tanto por su gente, por Gran Canaria, por la sociedad.